Fa un de años, començar a arma de tot a la vegada. Va ser como un de Cuando miramos el capitalismo actual, lo que podemos ver es que se ha terminado conformando un modelo que es económico, pero que es político y también cultural, que directamente le ha declarado la guerra a la vida. Ahora en Brasil estamos en un contexto muy complejo con este nuevo presidente, porque está teniendo políticas muy neoliberales en el país y sobre todo está atacando mucho la Amazonía también. Porque si a gente no de fuerza, la humanidad va a entrar en extinción y va a acabar con, con seres humanos. Yo estoy no, vivo hoy, estoy joven, pero mis tatara tataranetos, amanhã pueden presenciar un mundo quente, más quente, todo el mundo morrendo de sede Empezaremos a ver cómo van surgiendo nuevos órdenes sociales distintos. En algunos casos podrán ser órdenes sociales pues indeseables, con unos grados de dominación de unas personas sobre otros grandes, pero en otros casos podrán ser órdenes sociales con unos grados de emancipación mucho mayores, órdenes que podríamos calificar de justos, de sostenibles o de democráticos. El tiempo se acaba, nuestro diagnóstico nos dice que necesitamos cambios rápidos ya y con lo que hemos hecho siempre no llegamos a esto. Y cree que sería una pasada que una barreja de todo el conocimiento de la gente que aporta más años y de la energía de estas nuevas generaciones que están adonando que eso no pensé, ser, como resultado, una transición a un mundo más justo, más comunista, más económico.